Hola, hola, chicas, buen día, vamos a ver si ya estamos en vivo, hola, hola, hay alguien por ahí o no hay nadie o todos están votando. Hola, hola, feliz domingo chicas Me estoy conectando un ratito para compartirles algo Voy a buscarme primero, a ver si estoy en vivo No leo ni veo a nadie, ah sí hay 11 personas Hola, hola Marilú, hola Marilú Campos, Cris del Río, Liliana, ya las encontré Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Quiero mostrarles algo que estoy haciendo. Hola, hola, hola. A ver. Hola, chicas, ¿cómo están? Hoy es eh, domingo de votación. Quiero confesarles algo. Realmente yo no iba a ir a votar. Eh, yo no iba a ir a votar por el miedo no iba a ir a votar porque no tenía seguridad de por quién votar, no voy a decir por quién voy a votar de verdad, eh, porque no, no pienso hacer nada de política por aquí pero la verdad es que conversando con mi esposo me dice tienes que ir a votar no es un deber cívico es verdad así que me animé ya tarde o sea ahorita, hace un ratito dije bueno, está bien, voy a ir a votar, me convenció mi esposo pero no iba a hacerlo y eh, yo no sé si me dejarán, pero todos los años que yo voto, llevo un un chocolatito, eh, a veces les he llevado un sanguchito con una vaciosa, un jugo, siempre les he llevado algo a, a, mi, a mis miembros de mesa. Yo voto, estoy en Vallehermoso, en Surco, y yo voto exactamente a espalda del Colegio Inmaculado, o sea, estoy a una cuadra de mi lugar de votación. Entonces, este, eso no me da miedo, por ejemplo, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, hola, hola, buenos días. Entonces, como ya dentro de un ratito voy a ir a votar, quiero mostrarles algo que he hecho así súper rapidito para mis miembros de mesa que espero que me lo reciban, si no me lo reciben no hay problema. Eh, me imagino que por ahí pueden haberles dicho que no reciban nada. Yo igual voy a ir con una galletita Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por compartir. Quiero que vean qué tan fácil puede ser llevar un detallito. Ya, Si no es a, su, a, a, a la gente esta que está en mesa de votación, a quien sea, al doctor, a la peluquera, a quien siempre te está dando un servicio, ¿no? Eh, para mí, de verdad, el que esta gente esté sentada ahí, eh, los de la miembro de mesa, ¿no? Estén sentados ahí durante tanto tiempo, claro, están cumpliendo con su deber cívico, pero eh, el que reciban, yo he sido miembro de mesa dos veces en mi vida, ¿no? Y el que reciban una tarjetita, un chocolatito, un detallito de la persona que está yendo a votar, es muy bonito, ¿no? Bueno, en mi época alguna vez recibí este hasta que me escribieron, <risa> me escribieron en la célula de votación. Todo eso lo quería, me imagino, sí, así es. Así es, todo eso lo quería. Entonces yo he creado así rapidito nomás estas, eh, estas galletitas. La he envuelto así súper rápido y les quiero enseñar cómo lo he hecho. Y les he puesto una palabra muy grande. De agradecimiento, ¿no? De thanks, ¿no? Agradecimiento por el que ellos estén cumpliendo con esa labor que de verdad, si a mí me hubiera tocado ser miembro de mesa en este momento, para mí hubiera sido terrible, ¿no? De por si sí no quiero ir a votar, imagínense si tuviera que ser miembro de mesa, ¿no? Entonces creé con unas tiras de acetato y unas tiras de papel que me han sobrado esta cajita. No es cajita, bueno, es un empaque en donde adentro va a ir la galletita, ¿ya? Yo ya he preparado dos y me falta una y justo antes de terminarla quiero hacerla con ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Para que vean qué fácil también puede ser usar estos blogs hermosos que vende eh, eh, Aura de Scrapbook Dreams. De verdad que son súper, yo los estoy usando así para todo. Hola, hola, buenos días, buenos días. Una linda ide idea. Gracias, Cris. Les voy a enseñar porque lo he hecho rapidísimo, rapidísimo, entonces si todavía no van a votar, y les provoca darles un detallito al, a su miembro de mesa. Y si es que nos lo aceptan, porque no estoy segura si aceptarán o no aceptarán, lo pueden hacer rapidito conmigo. ¿No? Ya voy a agarrar mi tabla de plegar. Eh, como les digo, voy a usar este este ya está así. He usado bastante. Ya, esta es la galletita que voy a usar Hola, hola, bienvenidas Lindo detalle, sí, un detalle bonito Siempre estoy tratando de, de llevar detalles Como les digo, a los doctores que atienden a mis hijos A mis doctores, a mi peluquera A todos los que me dan un servicio, ¿no? Eh, obviamente siempre a veces su propinita Pero a todos los que me dan un servicio siempre les llevo un detallito Y ellos están súper contentos, ¿ah? ¿eh? Por más detallito chiquito que yo les pueda mandar Hola, hola, qué lindo, mis de sus manos salen, belleza. Qué lindo recibir algo así. Me se ah, Ven, claro, Jan, Janet dice, me sentiría feliz. Es verdad. Y es algo tan fácil, chicas, ¿ya? Y les voy a decir que yo he utilizado retazos. Miren, yo tengo acá, nosotras para guardar somos buenas, los retazos del scrap time, de scraperas de miércoles, que yo usé este acetato de dalma tan bonito, este acetato de, de corazones, ¿ya? Entonces he sacado este cetato de corazones Y además también de este kit de tutera De David Tutera eh, También tengo tiras eh, que he trabajado largas ¿ya? Voy a usar un poquito de doradito también Doradito, de todas maneras doradito Y vamos a hacer algo muy fácil Que van a decir, ay la miscari, ¿cómo enseña esto Pero para que vean lo sencillo y lo fácil que puede ser eh, envolver un, un paquetito, una galletita como esta. Hola, hola, todo un caos. Oh, me imagino, debe ser un caos. Qué hermosa, qué lindo detalle. Gracias, Bambi Ledesma. Lo vamos a hacer súper rápido para que no tengan este. Ay, no, mucho trabajo. Sí, tiene bellezas, acetatos y velo. Así es, estos son mis sobrantes de mis acetatos, ¿ven? De lo que trabajé para los kits de Estraperas de miércoles. Ya, este es el acetato de corazoncitos, entonces si ustedes no saben cómo hacer o las medidas, tomar las medidas, ustedes simplemente agarran la galleta, la cajita de chocolate, lo que ustedes quieran envolver y simplemente toman la medida de todo el contorno, ¿no? En mi caso aquí le voy a dar a 3 centímetros. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Buenos días, feliz domingo. Feliz domingo chicas, vamos a hacer una envoltura de una galletita súper fácil, así como la ven, ya, súper fácil, entonces es súper fácil, vamos a tomar, vamos a marcar a 3 centímetros, que es donde le voy a dar aquí, este lado de acá de 3 centímetros, yo hago esto y más o menos veo que me va a dar a 3 centímetros, entonces marco 3 centímetros, ya, luego... Agarro toda la extensión de la galleta y también, mmm, miren, la galleta me da a 9, entonces marco 9 centímetros. ¿Ven? Estoy envolviendo la galleta, ¿cierto? Hola, hola, buenos días, gracias por estar aquí, por compartir. Yo dentro de un ratito me estoy yendo a la votación. Como les digo, no iba a votar, no era mi idea votar, pero me han convencido por acá de verdad no me convence ningún, eh, ningún candidato. Estoy tan decepcionada en la política, pero es verdad, tenemos que, como toda la vida, votar por el mal menor, ¿no? Bien, eh, luego otra vez necesito 3 centímetros. ¿Se acuerdan? ¿No? A este le estamos dando 3 centímetros. Entonces vamos a 3 centímetros. 1 dos, tres. O sea, en 12. He sacado mi tablita la más chiquita. Entonces, así estoy doblando y estoy haciéndole como una cajita a mi galletita, ¿ven? Hola, Sandrita, ¿cómo están? Miren, ahí ya, me, ¿qué me falta solo? Cerrar aquí, ¿no? Bien sea le doy una pestañita de un centímetro, si quieren, o una de tres completamente para cerrarlo por acá. Yo, para que tenga un poquito de fuerza, le voy a dar de tres, ¿ya? Entonces me vengo por aquí, me parece que hemos hecho a 9, ¿no es cierto? Marcamos 9, que es el largo de la galletita, ¿sí? Y nuevamente 3. 1, 2, 3 y 3. Y acá yo voy a cortar. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Vamos a ver si mis, siempre me han recibido mis miembros de mesa lo que les he llevado. Pero no sé ahora si con esto de la, eh, de la pandemia lo van a hacer, pero bueno, igual yo lo llevo. Listo. Ahí está. Se armó la cajita, ¿lo ven? Súper fácil. Ay, la y qué fácil enseña. Ay. Súper, súper sencillita, ¿no? El ancho de, del acetato es el ancho que a mí me sobró, es de seis y medio, ¿ya? Es el ancho que me sobró. Estoy usando lo que me sobró. Mis sobrantes. Tan linda llevando algo a los miembros de mesa. Yo también les llevo algo. No sé si lo recibirán. Sí, pues, no sé si lo van a recibir ahora, pero, eh, bueno, probamos, ¿no? Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Estamos preparando algo eh, para los miembros de mesa. Ojalá lo reciban. Si no lo reciben, no importa, pero valió la pena la, el detalle, ¿no? De repente les han dicho que no reciban nada y con justa razón, pero yo igual lo voy a hacer. Hola, hola, ¿cómo están? por nuestros Así es, por el futuro de nuestra de verdad. Yo no iba a ir a votar, chicas, de verdad. Nos cuenta si se puede, ya. Yo les voy a contar porque yo me voy a ir ahorita a mediodía. Vamos a ver si se puede, si no, ya pues, ¿no? no me quedé con las ganas de hacerlo porque todos los años lo hago siempre les llevo algo, les llevo una tarjetita eh, de agradecimiento, ¿no? ahí está ya está, ya está la cajita así de simple y fácil eh, con alcohol por supuesto, yo a estas cajitas, a, esta, a estos detallitos les voy a poner en una bolsa con todo el alcohol y se lo voy a dar a uno nomás ¿no? como les digo, no sé si van a permitirlo. Ya botamos en casa, ahí está. Muy bien, yo siempre lo hago, así que yo siempre este, trato de compartir lo que siempre estoy haciendo. Ahora sí, una tirita, nuevamente, mis retazos. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Voy a darle acá, ¿no es cierto? A todo este contorno. Voy a hacer lo mismo, aquí son 3 centímetros que eh, están, 3 centímetros. Pero primero voy a hacerle eh, una lengüetita de un centímetro, ¿no? Una lengüetita y le y ahí yo me voy a los 3 centímetros que quiero, o sea, hasta 4. Ojo, este ya va a envolverlo por acá, ¿cierto? ¿Sí? El ancho de esta les dije era 6 y medio, ¿no? Yo le voy a dar a 7. Ya voy a darle un poquito más a 7. Luego otra vez 3. 1, 2, 3. Ahí está. Seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho con el acetato, pero ya hacia el otro lado. Como un cinturoncito, así. Ahí. ¿Lo ven? Súper fácil. Y 9, ¿no? Si no me equivoco es nueve o siete. Tienes 7. siete, siete. A siete. Estoy equivocando con el otro lado. A 7. Entonces, marcamos. Acá sí voy a cortar en siete porque yo le he hecho una lengüetita acá. Entonces, aquí sí voy a cortar en siete, ¿lo ven? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Acá sí lo cortamos con 7. Y esta va a ser el, eh, lo que viene a ser la correita. Hola, hola, a ver, cuéntenme las que ya votaron, ¿qué tal les ha ido? De verdad que da pena porque he visto que en la mañana muchos adultos mayores que ya ni siquiera tendrían por qué votar. Eh, estaban haciendo ahí su colita, ¿no? Ahí está. Estaban haciendo su colita porque no se armaba todavía la mesa. Vamos a ponerlo ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Ahí. Ahí va. Hola, hola, hola. Uy, ¿están o no están? Sí está, ¿no? Ya. Listo, ya terminamos con eh, la cajita, ¿ya? Si ustedes quieren hacerla un poquito más apretadita, pues toman la medida exacta. Yo le doy un poquito para que pueda moverse y puedan sacar la, la cajita sin problema, ¿no? Y ahora sí voy a ponerle la palabra. La palabra tan importante Qué es lo que queremos. Queremos una palabrita. Vamos a buscar aquí un thanks. Por acá tengo otro thanks, si no me equivoco. De verdad, aquí he podido yo, tengo también sellitos, ¿no? Pero miren estos libritos que vende este, scrapbook Dream. Tiene siempre varias palabritas y detallitos para que ustedes puedan hacer. Me encanta porque tiene los detalles dorados que a mí me fascinan. Esta palabrita thanks es la que voy a poner, ¿Ya? A ver, ¿están ahí o no están ahí? Por favor, no leo nada. Mi lugar de votación es una locura. Hay mucha gente aglomerada afuera. ¡Ay, qué terrible! Mis, ¿ese modelo de cajita sirve también para colocar un regalito pequeño? ¡Claro que sí! Por supuesto. ¡Hola, Cari. ¡Hola, hola, hola! Largas cuotas para poder entrar. ¡Qué desgracia! De verdad, que qué desgracia. ¿No? ¡Qué desgracia! Pero no tenemos nada más que hacer que... Que cumplir, no chicas, que cumplir. Ahora sí, antes de, esto lo va a agarrar esta tarjetita que voy a hacer, voy a tomarle la medida más o menos para cortar a mano nomás. No he sacado mi, aquí en el 6, en el 6 está bien, ahí. Y voy a cortar, voy a hacer un, una tarjetita, un letrerito. Hola, hola, hola, chicas, no, no sé por qué no las leo hacer la palabra thanks. Una, unas colas largas, qué terrible. Si sí, hay mesas que reciben, han abierto aquí en la molina y gente mayor esperando, qué pena. Sí. Hola, hola, misa, acá estamos. Qué lindo detalle que alguien te regale algo así. Sí, ojalá lo acepten, ¿no? Ojalá lo acepten. Me gustaría que lo acepten. Todos los años lo hago. Todos los, todos los años que voy a votar, ¿no? Ojalá lo acepten. Cómo no ser agradecidos con esta gente, de verdad. Yo he sido alguna vez miembro de mesa y sí es bien pesado. Te quedas hasta después de tres horas para el conteo. Es bien pesado, ¿no? Entonces, un detallito y llevarles. Nosotras que hacemos cosas tan hermosas. Una tarjetita de agradecimiento, una galletita, un chocolatito. Algo, un detallito y... No se imaginan lo que significa para estas personas, ¿no? Ya les voy a contar si me lo recibieron, porque yo no sé si es que eh, va, va, van a poderlo recibir. Ahí está. Voy a ponerle ahí la palabra thanks. Ahí. Hola, hola, hola. Ay, ahí está la maca. Chicas, ¿han visto al bebé de la maca? No quedó pre... No quedó precioso. No salió hermoso, salió hermoso como yo, o sea, ha salido a su, a su tía Kai. Yo le he dicho a la Maca que ha salido a mí. Muy bien, voy a ponerle 3D para que se vea bien, bien bonito. Hola Maca, Síguese en la clínica, ¿no? Hola, hola, hola, hola. Vamos distrayéndonos un poquito, viendo qué le hacemos a los miembros de mesa, esperando que reciban, esperando que lo puedan recibir. Ya. Voy a poner estos cuadraditos. Hola, hola, hola. Sí, porque no es una habilidad y consideración, sino una linda sorpresa. Quedó los crapés. <ríe> Salgo en 30 minutos. ¿Sales en 30 minutos? Hoy día no me dijiste el lunes. Y yo decía, pero ¿por qué vas a estar hasta el lunes si se supone que ha sido normal, natural? Ya estaba renegando yo, seguro para sacarnos plata, para sacarnos plata. Ay, qué lindo. Es una bellecita, hermosito, es hermosito. Ahí está, vamos a poner la palabra Ven. Ahí, y ahí ya lo va a agarrar, ¿ven? ¿eh? Ahí, ahí, por favor, no te chueques, cari. Últimamente ando chueca. Ando chuequeándome. Esperen, esperen, esperen, esperen, esperen. Vamos a ponerlo derechito. Ahí está. Derechito, derechito. Ya. Y ahora... Ya solamente nos queda decorar con hermosuras que tiene aquí este blocito Vamos a ponerle esta, esta flor. Me encanta esta, esta, esta. Esta de acá. Ya, yo ya casi no tengo mucho tiempo porque yo ya ahorita nomás me voy a la votación. Así que miren cómo en un ratito podemos armar algo bonito. Pero no vas a votar, no mata. Tú tienes tu dispensa. No, domingo. Hola, mis cari. Recién me conecto. Acabo de llegar de votar. Hola, Sandrita. Oh, ahorita voy a acosarte para ver la foto del bebé morito. <ríe> What are you doing? Le estoy haciendo unas, eh, unos detallitos a mis miembros de mesa, Ceci. Ahí he envuelto una galletita y le estoy haciendo un detallito. Es una hermosura el bebé. A mí me mandó todo video, todo, todo. Pero obviamente yo no puedo compartir, por supuesto, ¿no? Por supuesto porque lo van a ojear. Solamente a mí, para mí era la foto. Para mí, en la foto el video era solamente para mí. Muy bien, voy a sacar una de estas maripositas tan hermosas que hay aquí. Hola, hola, hola. Bienvenidas. Es domingo. Vamos a votar y vamos a llevarle un detallito a nuestros miembros de mesa. A ver si nos lo aceptan. Vamos a ver si nos lo aceptan. No se sabe si lo van a aceptar, pero vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner esta mariposita. Ay. Una mariposita acá. Bueno, total a la hora que saquen el paquete para la galleta, ¡prac! la van a desarmar. Pero la idea es que aquí ni siquiera, les, les, este, no tengan ni siquiera ganas de abrirlo. ¿Dónde, ¿De dónde es, mis Cari? Yo soy de Zacateca, México. Hola, Bambi, somos de Lima, Perú. De Lima, Perú. Y hoy tenemos votaciones. Por eso es que estamos haciendo esta... Estos detallitos para los miembros de mesa que son generalmente tres. Hermoso, súper rápido. Gracias, Teto. Ajá, dice, por supuesto. Si no, no le digo, ya estaría como pos hace rato. Sí, claro, ya estaría. Cari, tú siempre tan linda quiero ser tu miembro de mesa. <risa> Bambi, le des mamis caries de Lima, Perú. Chicas, no sé por qué leo a último. Hola, hola, hola. Así que aquí está. Vamos a hacerle un detallito. Un detallito con estos brilli brillis, brilli brillis. Miren, había sacado también este que dice, thanks for all be, Beginner. begin there, ¿no? Había sacado porque este también vende estos stickers que se colocan en una cartulina blanca y quedan lindas. Pero después me gustó más este y este, este con este se quedó. Vamos a ver, vamos a ponerle unos brilli, brilli, más brilli, brilli. A mí que me encanta el brilli, brilli. Vamos a ponerle aquí, a, últimamente, a todas mis tarjetas y mis cositas les estoy poniendo estos bichitos que me encantan. Me encantan, me encantan. Vamos a ver dónde hay unos chiquitos nomás. Ahí está. Vamos a colocar uno por acá. Voy a bajar, voy a bajarla. Ahí Ya, otro brilli brilli chiquito nomás, vamos a poner aquí, acá, ahí, hola, hola, bienvenidas, qué lindo que esto llévalos en bolsita plástica, sí, los voy a llevar en un bolsita plástica para que me acepten, si no, no me van a aceptar, a ver, acá hay unos blanquitos que me encantan, Hola, hola, buen día, Berta. Unos blanquitos vamos a poner ahí, ahí, ahí. En los detalles está todo. En los detalles, chicas, en los detalles. Y vamos a ponerle otro blanquito por acá. Hola, hola, bienvenidas, buenos días. Ahí. Ahí. Ya está. ¿Qué tal? Otra cajita ya lista, ya tengo mis tres cajitas preparadas Voy a echarle más brilli brilli porque me encanta el brilli brilli Miren dónde le he puesto brilli brilli por acá Le he puesto brilli brilli, a la mariposa también le he puesto más brilli brilli Aquí le he puesto más brilli brilli ¿Con qué le he puesto el brilli brilli? Con este, ¿dónde estás? Este recién me compré, es de nubo también le había comprado a, Ce a Ceci Basauri, pero el otro día fui donde Mabelita y como me encanta darle brillo y a todo, le he comprado estos Nubo Aqua Shimmer, son glitter gloss. Um, a Cecita le compré de otra marca, pero lo mismo, <ríe> es pues para dar brillo. Hola, hola, buenos días. En los detalles está bello. mis Gracias, chicas. Entonces ahora le vamos a echar más brillito aquí. No sé si se dan cuenta, pero bota un brillo hermosísimo. A ver, acá. Ahí. Ahí, sorry, que ya estoy con las uñas ya. Miren. No sé si lo ven. Ahí, en todo alrededor de acá. Y la mariposa, que tuve que cortarle porque era una tira, por eso no está exactamente cortada. Pero no importa. Ahí la mariposa. Y ya está. Ahí quedó. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hemos terminado. Ya tengo mis tres paquetitos de galletitas listo para llevarlo a mis amigos de la de la... De mi, de mi mesa de votación, que espero me lo reciban. Los miércoles, los miércoles, los miembros de mesa están de héroes hoy, de verdad, Rosita. Oh, qué chévere, mañana mismo me compro para hacer brilli, brilli. Sí, están bien, bien, bien lindazos están. Mis, ese brilli, brilli seca rápido. Sí, seca rápido. Mira, ahí está. Sí, seca rápido. Mis, ponga bandera del Perú. Banderas del Perú, ¿en dónde quieres que ponga bandera del Perú, este, rosita rosa? Rosita rosa. Hermoso, miren qué bonito quedó. De verdad, el brillibrilli brilli está bien bonito. Yo hice unas tarjetitas por el Día de la Madre para, este, las chicas de mi, de mi aula virtual. Y le eché un poquito de brilli, brilli en todo lo que son las flores. Aquí hicimos una técnica de embossing con acuarela. Y le eché aparte el brillo y miren qué bonito quedó. A todas las flores que hicimos. Ya las chicas ya no les mostré el brillo. Hicimos una, una técnica chévere, bonita. Y, y miren, miren el brillo que le da. Me encanta. Quedaron súper bonitas. Acá también le eché. Todo es con una técnica de embossing. Y miren qué bonito. Quedan bonitas, así que les recomiendo que usen este. Estos son ya tarjetería. Hemos empezado para mamá. Este nuevo Shimmer, ¿ya? Yo le compré también a Ceci. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ahí está. A Ceci le compré, pero en, en Spectrum Noir. En Ahí está. También es Shimmer, transparente. Cualquiera de ellos pueden... Eh, yo se los compré a Mabelita. Hola, hola, hola, hola, hola, chicas. Está hermoso. Gracias, chiquita. Chiquitita esquina. No, no, no, no le entiendo muy bien a, a, a Rosita, pero este antes de irme les quiero mostrar unas cositas que me han llegado. Antes de irme, porque ya como les digo, me voy, de, me voy a la votación. No me han llegado, he comprado en realidad. A Mabelita le compré, como les digo, el, el glitter Shimmer. Se lo compré... Mmm. Creo que fue el jueves que estuve por ahí. Y estos deditos, ustedes saben que yo uso bastante eh, la silicona. Así que vamos a ver cómo me va con estos deditos. Porque a veces a veces me quemo, no siempre. Eh, y les puede servir, miren, 10 soles está. Los deditos. Hola, hola, hola, bienvenidas. Está hermoso, está bonito el efecto brilli, brilli. De verdad, está súper bonito. Así que ahí se los dejo para que lo vean. Vamos a ponerlo acá ahí arriba. ya, Quiero mostrarles antes de irme. Me compré de esta chica de Strap Booking Perú. Voy a dejar por ahí. Me compré colecciones de Strap Boy. No sé si siguen a estos chicos ustedes, pero están súper bonitas sus colecciones. Son unos chicos que tienen. Eh, son unos chicos que tienen de, de polacos. Que tienen colección hombres, una parejita, colección, eh, han sacado recién sus colecciones de, de scrap, así que, qué lindo detalle mis, así que, eh, sí, gracias chicas, les, le compré a scrapbooking Perú, le compré algunas de las colecciones de scrap boy ya, así se llama, scrap scrapboy, son dos chicos. Que, este, no sé si son pareja, pero pues son bien churros, bien churros. Este me ha venido de, de regalito. Pero miren, miren las colecciones. Vienen en diferentes tamaños, de 30 por 30, de 20 x 20, de 15 por, 15 por 20. Y están bien bonitas para hacer detallito. Hola, hola. Recién me conecto mis cari y recién llegué de votar Ahí están, Natalie, yo recién me voy a ir a votar y voy a irme a votar a ver si es que me reciben con estos, estas galletitas para mis eh, miembros de mesa. A ver, les enseño ya, que está bien bonito. Por ejemplo, este está a 20 soles. Eh, Fairyland, Fairyland, Full eh, eh, aditas. Full aditas. Los papeles son hermosos, miren las haditas. Es que yo ya me veo haciendo una tarjeta con las haditas y mis flores, ¿no? Obviamente con mis flores. Cuando, cuando vi las colecciones, me encantaron. Si sí, no le reciba, me lo guarda. Pago mi envío hasta el equipo. Ay, la Berta tan linda. Sí, es que son bien churros, de verdad. Hay que tratar de ir a nuestro horario para que no haya colas. Así es. Sí, miren, miren las aditas. como les digo, ya me veo yo armando mi tarjetita o albuncito, no sé, más tarjeta, ¿no? Porque albuncito no me da mucho el tiempo, o de repente con las chicas puedo hacerlo eh, de la academia, porque con ellas sí llego a hacer álbumes, ¿no? Pero miren qué precioso, estos son unos chicos polacos, ¿ya? Creo que sí son parejitas, pero son bien churros. Vale la pena mirarlos, chicas. Este se llama Fireland. ya Este está a 20 soles. Vamos a ver este que dice Loveland. Entonces, de, de Loveland, Fireland. Churros, será motivo para seguirlo. Sí, vayan a seguirlo. Se llaman Scrap Boy. A comprar las adidas. Qué lindo. Hello, mis cari. Lindas colecciones, de verdad. Este se llama Loveland. Miren. Es una belleza, los papeles tienen unas flores, los colores suavecitos, bellos, bellos, bellos. Como les digo, me alucino ya mis tarjetas con estas flores. Tengo un par de invitaciones a unas páginas, miren qué bonito, a unas páginas que me han invitado. Yo con mucho gusto de verdad eh, compartir con ustedes, eh, si es que ustedes me llaman, me buscan, um, ahí está, miren ahí están Instagram, se llama scrapbook boys, scrap, perdón, scrap boys, ahí está, no van a entender ni michi pichi lo que hablan, pero en, de verdad que para el scrap no necesitan eh, saber muchos idiomas, ¿no? Con tal que, eh, no las leo, no las leo, ellos mismos lo hacen, así es, ¿qué página es para verlo por favor? Se llama scrapbook Bo scrap boys, así se llama la página, son hermosos, yo recién los he descubierto, miren, miren. Son lin, lindazos, como dirían allá en, en Cajamarca mis amigas. Son lindazos, lindazos, me encanta. Miren, miren, miren. Miren, una belleza, súper suavecitos los colores y no es tan caro. Tiene, yo diría, toda la pinta de Mintai. No sé si ustedes, Mintai, han... Eh, eh, han comprado mi tallo, más o menos, se parece mucho, y es mucho más económico, ¿ya? Este de acá me ha encantado, por eso lo compré en grande, porque en realidad los, eh, he querido comprar chiquitos para hacer mi tarjetería, ¿no? Pero lo compré en grande este porque me parecía espectacular. La página es para verlo, por favor. Sí, hola, mi hola, hola, ¿cómo están? Se llama Sweet Ballet para las niñas, para las chicas que tienen niñas chiquitas. Yo no tengo niños chiquitos, pero a mí me encantó esta colección de Sweet Ballet. Ahí está. Así, así lo van a buscar, Scrap Boys. ¿ya? Cuando los vean, me van a decir, la miscari tenía razón, son bien churros. <risa> miren, miren los recortables. Como les digo, tiene mucho, mucho, mucho, muy parecido a los Mintai. Mintai, estoy diciendo Mintai. Miren. Ya me veo yo haciendo alguna belleza con esto. Yo lo he comprado, ojo. No me los han regalado, los he comprado. También compro. No es que me regalan todo. <ríe> miren, miren, miren, hermosito. Ahí está Carolina MD. Está eh, mandando el link de Strap Boys. Una preciosura. Ahí está. Preciositos. Miren. Corazones, los corazones, las zorritas, ay, me di el gusto, dije, no, me, me los voy a comprar, ya entré también a su página de ellos, así que voy a comenzar a hacer y a ver si comparto, ¿no? Esa es la idea, chicas, en realidad, que ustedes hagan y traten de compartir también en la misma página para que vean eh, lo que están haciendo, lo que trabajan, ¿no? Miren, miren, qué belleza. Súper delicada y linda. Y tiene sus eh, recortables por atrás. Uy, miren, por atrás y por adelante, ¿no? Por atrás y por adelante tiene sus recortables igualitos. O sea que podrían hacer eh, una cajita explosiva y se va a ver por adelante y por atrás. Y por acá también tiene recortables, miren. No, lo máximo. De verdad, está súper bonito. Se los recomiendo. Se llaman scrapbook. No, scrapboys ¿Por qué digo scrapbook? Scrap Boys, ¿ya? Esto es lo que quería mostrarles. Quería mostrarles para que vean la bellecita, la bellecita. Bien, ahora sí, me voy, ahora me voy a botar. Espero que les haya gustado este tutorial súper chiquito, súper facilito. Ustedes saben que yo trato de buscar cosas facilitas. Ya estoy viendo eh, para hacer el albuncito del arco iris. Quienes han comprado sus... sus eh, kits de arcoiris me van a decir mis buenos días, quién lo vende scrapbook, scrapbooking mis una consulta cuándo estará programado el segundo festival, <ríe> ay sandrita linda estoy descansando para el otro mes, para el otro mes de todas maneras programo el segundo festival aquí quién lo vende lo vende comprando en uno, dos, tres <ríe> scrapbooking perú lo está trayendo scrapbooking, pero por ahora el skin yo sé que está trayendo este, Scrapbook Boys. Scrap boys, ¿por qué digo scrapbook? ¿Ya lo fueron a ver? Cuéntenme si alguien ya lo fue a ver. <risa> Lindo todo. Ya, ya lo sorteé a mis. Ah, si no me lo reciben, lo sorteo. Ya está bien, lo sorteo. Ya. Muy bien. Solamente para eso me conectaba. Ahí está. Lindo, lindo, lindo la chica. La, la, ojalá que me lo reciban. Y si no me lo reciben, me lo como, pues. O lo sorteo. Ya, lo sorteo. Sí. Ya, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Vayan a votar. Todas las que no pensaban votar, por favor, vayan a votar. Yo tampoco no iba a votar, pero me convencieron. Hay que ir a votar. Vamos a, a rezar también. Ojo, todos los días a las 3 de la tarde. Y estoy compartiendo el link por el grupo. Todos los días a las 3 de la tarde estamos rezando eh, la coronilla del Señor eh, de la Misericordia. Por todas las personas que están mal ahorita por el, eh, eh, por el coronavirus, especialmente eh, por Cari y toda su familia. Eh, estamos ingresando también a, al rezo a la familia de esta chica que yo no la conozco de verdad, pero nos pasaron la voz que también está mal su esposo y ella, Craft. También estamos ingresando los nombres de ellos. De verdad que no nos importa si termina siendo una lista gigante de todas las personas que están enfermas. Nosotros vamos a seguir orando. Somos un grupo de scraperas. Más o menos nos juntamos como unas treinta y tantas, cuarenta personas este cada día a las tres de la tarde. Siempre estoy compartiendo el link por el grupo. Por el grupo de Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Y si no lo encuentran, me escriben a mi teléfono y yo les paso el link. Todos los días a las 3 de la tarde estamos con nuestro eh, rosario, rezando por estas, todas estas personas que se encuentran mal. La que desee puede ingresar, no necesita ser de la academia, no necesita en, eh, ninguna entrada de nada. Solamente tener su rosario y ayudarnos a rezar por todas estas personas, ¿ya? Muy bien, chicas. Hay que cumplir con el deber, sí, cuídense, hay poca gente votando, bueno, aquí en eh, aquí en, en el Colegio Inmaculada, de verdad, bien poquita gente esté votando, bien poquita, así que vayan a votar, sí, mis, oh, recién entro, qué belleza hiciste hoy, Cari, cari, in, eh, entras, termino, entras y vas a ver desde el principio, algo muy sencillito, he hecho unas, eh, envuelto unas galletitas para mis miembros de mesa, les, les va a gustar, muy fácil, con simplemente retazos, ¿ya? Bien, un besito para todas, muchas gracias, ya nos vemos mañana, cuídense mucho. Y ya saben, a las 3 de la tarde estamos rezando todos los días un grupo de scraperas. Así como nos reímos, nos vacilamos, somos eh, medias diablillas, no diablillas, sino este traviesitas y todo, como somos, también eh, tenemos mucha fe. En, en la oración y estamos seguras que esas personas que están enfermas y nosotros estamos rezando por ellas se van a salvar estamos seguras se van van a salir de este proceso tan terrible que es el, el COVID por favor todas cuídense extremen las medidas eh, de, de limpieza pónganse doble mascarilla salgan a, con doble mascarilla y salgan solamente para lo que se necesita ya chicas muy bien, cuídense mucho y ya saben, los links los compartimos en el grupo de Scrapeando y Compartiendo con mis cari Nos vemos, chicas, hasta las 3 de la tarde con las chicas que van a estar en el, en el rezo, ¿ya? Un besito, bye bye.